Al principio, sabía que quería estudiar algo relacionado con la alimentación. Me hablaron sobre el Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios. Decidí matricularme y la verdad que ha sido un acierto. Lo que más me gusta es que es un grado muy práctico. En la mayoría de las asignaturas hemos hecho trabajos, prácticas en laboratorio y visitas a empresas alimentarias. El primer año es el más complicado, ya que la mayoría de las asignaturas son muy generales y puede que esto desmotive un poco. Según avanzan los cursos, te vas especializando y resulta mucho más interesante. Al estar todo en un mismo campus, conoces y te relacionas con gente de otras carreras y eso a mí me ha gustado mucho. A la hora de decirme por una carrera, la verdad que tenía muchas dudas. Se podría decir que el momento llegó mucho antes de lo esperado. Me decanté por ingeniería agroalimentaria y del medio rural, fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos es que me permite trabajar en una de mis mayores pasiones, que es la naturaleza. Y en segundo lugar, me ofrece muchas salidas laborales. Lo que más me ha gustado de la carrera es que no solo se estudian los libros, sino que también se invita a gente especializada en el sector y se hacen bastantes visitas a empresas que quizás en el futuro sean nuestro lugar de trabajo. Las mayores dificultades las he encontrado en los dos primeros años, que es verdad que coinciden con las asignaturas más puras de la ingeniería. Ahora viéndolo desde la distancia, esos años duros, si eres constante, se superan con nota. El mayor consejo que puedo dar es que habrá momentos duros donde incluso se valore el dejar la carrera, pero yo creo que no hay que tirar la toalla porque la recompensa es muy grande. Si con algo me quedo de toda esta experiencia es con los amigos que conoces y que en el futuro van a ser compañeros de profesión. Hace cuatro años decidí estudiar el doble grado de Ingeniería Agroalimentaria e Innovación por mi interés en los alimentos y la amplitud de ámbitos que abarca esta formación. Además, siempre me ha gustado las ciencias. Lo que más me gusta del doble grado es el ambiente de equipo y cooperación que hay entre los alumnos, algo que facilita una escuela relativamente pequeña como la nuestra. En cuanto a las dificultades me costó adaptarme a nuevas formas de trabajo como el uso de software, pero con el tiempo creo que he ido mejorando bastante. Para mí estudiar en la UCNA ha sido una experiencia muy positiva. He conocido a gente magnífica y ahora me considero más autosuficiente. Además, Pamplona es una ciudad muy cómoda y con muchos servicios.